Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a jugar un juego, un reto que me dijeron en Twitter. Vamos a empezar, lo voy a demostrar cómo se juega, pero el primer intento ya sé que me va a salir mal, ya sé que me va a salir mal. Vamos a ver, lo voy a bajar de cámara. Y nomás aquí tienen este juego que tiene que sacar esto así, miren. Cuando yo sinche tiene que la moneda quedarse aquí, ¿está? ¿Entendieron el juego? Está, útil y lo bien. Vamos. A ver me sale. A ver si me sale. A ver. Me salió. Así nomás tiene que ser el juego. ¿tá? Mira, si yo gano esta, paso de nivel a la segunda. Si yo gano, paso a la tercera. Y si yo gano, paso a la última. Y si yo gano... Si yo pierdo en estos, en estos cuatro vasos... No voy a hacer más video. Vamos a empezar. Primero... Vamos a empezar por el primero 3, 3, 2, 1. Me salió, la primera que me salió pasé nivel, pasé nivel, vea que lo acomodar, así que no ve pasé nivel, pasé nivel, acá, lo pueden ahí 3, 2, 1. Vamos, miren cómo quedó. Le vemos la cámara. Miren cómo quedó. ¿Lo vieron cómo quedó? Una escalera parece. Pasamos al tercero, tercer nivel. Lo vamos a poner aquí, lo ponemos aquí, lo ponemos acá. Este va a ser más difícil porque miren esto. Tiene chiquitito es. ¿Vieron? Y es más difícil. Juego de vasos se ¿sí? llama. Este si no lo tengo tres intentos si no lo lo derro, no hago más video Tres, dos, uno. No, mire cómo quedó. Ay, espera, espera que no le mostré. Cara. Segundo intento porque no le mostré. Segundo intento. Le mostré. Y si no si le mostré a usted no va. Claro. No porque se me va a la hora y. Más los video, claro. Ahí está. Y por, uno está por abajo. Ahí nomás. Dale. 3, 2, 1. No, es difícil. Claro, es difícil. Es difícil, sí. Es bien difícil es difícil bueno el último intento el último intento el último intento 3 2 1 renuncio no lo puedo creer perdí el vaso más difícil más difícil vamos a seguir bueno vamos al último nivel porque este era el más difícil y no valía porque era chiquito el vasito y nadie lo puede hacer este, este vasito, nadie, ni mi hermano ni nadie vamos al último que es más fácilmente es un vaso, miren aquí, un vaso normal, un vaso de vidrio vamos a poner aquí, vamos a poner el papel y si le abre esto no hago más video, crack ah, es una broma, es una broma voy a hacer de video vamos a ver ahí está tres 2 1 3 2 1 este vídeo nada no más llegado aquí dejen su like suscríbanse si quieren que vea voy a hacer otro vídeo también de otro juego que es más difícil de que este que este es la moneda más difícil que el otro que voy a hacer bueno, está. y así no me ha acabado todo eh, vayan dejando su like vayan suscribiéndose porque bueno, Llegamos a los 24, lo sabemos. Mm. Chau.